Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Mesa Gráfica. Y hoy día les tenemos un juego. Vamos a responder unas maravillosas preguntas sobre qué prefieres, pero la edición de libros. ¿Listos para empezar? Vamos. Primera pregunta: ¿Leer solo trilogías o libros autoconclusivos? Ajá. ¿Yo? Sí. Solo libros autoconclusivos. O sea, como de aquí en adelante, solo libros autoconclusivos. ¿Eso es? En general. En general. La, la, la vida. Ah, ya. Yeah. Sí, no. sí, autoconclusivos. Sí, yo autoconclusivos. Las dos últimas trilogías que he leído son muy malas, así que... ¿Ya ¿Sí? A mí es relativo, en verdad. Me gusta ahora que estén... Más que, más que ir leyendo algo que ya esté... Que espero que ojalá esté publicada ya. Que esté como observada. Ah. Como que eso me, me interesa más que haya una saga terminada mm. que... empezar a leer así. Pero si hay que elegir una, sí, también una, sí, ¿sí? Libros sí, un libro autoconclusivo. Pero en verdad es libros terminados. Sí, claro. Saga, saga terminada. Saga terminada, sí. sí. terminada, sí. Eso sí, sí, sí, sí. No. sí. Comprar en librerías o en internet. En librerías. Me gusta más la librería también, pero también reconozco que por precio el que me de comprar por internet. ¿Qué? Sí, sí. sí. Internet ahí... es más rápido, está eh, al alcance de un clic. Pero igual es rico ir a la librería claro, y pasearse, o leer, justamente o o sea, leer un poquito del libro a ver si te gustó, ¿no? Tú compras libros como en internet, cuando no llegan, o cuando estés como... Claro, pero sí. no como que... En internet uno se va como al libro que ya querís, Sí, que vaya al, al seguro. Claro, ese vaya. quiero sí, y quiero eso quiero. Bueno. No, pero tener como ir a la librería, esa... tu librería. Tu la librería la y, sí. y pasearte, o leer, sí. conversar con la gente que atiende. ¿Tienes alguna? Tiene la, ¿Tiene alguna? la contrapunto del Dragstore, eh, mi favorita. Saludos igual. La ¿Verdad? Sí, es bueno. política. Me encanta, Buena política. Buenas las Vale, que plan, que plan, plan. De la galería, sí. Sí. sí. Yo no sé, mucho tiempo he sido fan de la que leo Pedro al pero, uh -huh. pero también me gusta mucho lo que está haciendo Mario en la del forestal. Así que ah, la que leo sí, forestal. Así el para el que que ¿Que los libros se conviertan en películas o series de televisión? No, sé que esta la pensé y me gustó la idea de series de televisión. Hay un espacio de tiempo. Que hay espacio. Sí, sí. hay tiempo aunque para de, desarrollar de, ideas Aunque en realidad, como que depende del libro. O si sea, es un libro autoconclusivo, corto. Sí. Como. El hobby debió, sí, debió haber sido sí, una película, una, una. sola película, una, sí. no una serie de películas. No, como Estamos hablando uf. de serie de no, televisión, no, pero por ejemplo me gusta la idea de que una serie de eventos desafortunados sea se transforma serie. en una serie de televisión para sí. ah, sí. Tiene sentido, sí. Sí. sí, tiene sentido. Yo creo que Juego de Tronos no hubiera funcionado también como película, a lo mejor era más ah, parecido, ¿sí? más parecido ¿sí? al Señor de Nuevo ¿sí? y por tanto sí, olvidaba, sí. en cambio... Como serie Se agarró razón. vuelo y tenía una identidad propia Es que depende de... Depende mucho del tono en el que esté escrito quizás. Sí sí. O sea, yo, yo estoy como repartido Claro, sí. Game of Thrones es como, wow, tiene que ser serie sí. Pero el club de la pelea Tenía que ser un libro Y... y sí. Tenía que además, sí. ¿no? Sí. Y darle como otro Tienes aporte que mm. eh, que un libro <risa> <risa> <risa> ¿A Leer 5 páginas por día O 5 libros por semana se necesita mucho tiempo para leer 5 libros por semana, pero feliz lo haría Sí, sí, yo también. Así que igual me voy Siempre. a quedar con 5 páginas por día porque es algo que puedo hacer. Pero es muy poco. Es muy poco, pero es, es algo que, puede, es algo eso, que puedo hacer. es real. Sí. Pero es real. Sí, es súper real, sí. Yo como que ¿Siempre? a veces leo, es como esos días que te leí 20 páginas, 3 capítulos de la raja. Y pero bueno, de bueno, una en tres semanas. me acuerden las fantasías. Si yo te diera tiempo, deberías cinco minutos. Sí, sí feliz, feliz, feliz. <risa> no, feliz. Sí. No, no, yo elijo cinco <risa> minutos. <de semana. risa> ¡Ay, ya! ¿Y qué edad? Ya. ¡Ya! Yo, pues, no quiero ninguno. Cinco, cinco muy poco. Uh, cinco páginas. Cinco de sí. sí. No, tendría que quedarme con la de cinco páginas. para tener Es que por un eso, tiro, ¿no? hay que ser realista. Cinco sí. páginas por ti. Realista, Carlos Ando ya. Pero en verdad, así como hay días que qué? no leo nada. ¿Por qué? ¿Solo leer tus 20 libros favoritos una y otra vez o solo leer libros que nunca has leído? Ah, los ¿no libros que nunca he leído. Sí, también bien? creo sí, que en, yo lo, también. en lo nuevo está sí, lo. Aunque sea ¿no? como me pasó a mí con esa trilogía muy mala, Clans que leí el, el año pasado. Eran libros que yo no había leído. Es Sí, sí cómodo volver. Interesante es cuando agarré un libro que no es como el típico libro que agarré. El... De tu círculo de confort bueno. porque, y realmente alguien te lo recomendó y tú como que no sé, y amigo de esa persona Y, ¿Y querés sorprender Claro, ¿Y, qué sorprende? y decís como, ¿Y ya, ya, ¿por qué no? Cuenta mucho el Yo lo voy por temporadas no. Sí, siento sí, que es distinto como, como si te gusta, no sé desde la música, que digo, como el cine o el teatro pero el libro es, es, es más complejo sí, es más tiempo, complejo. que te va a, a la segura Yo creo que es muy difícil tú decir como, ah, voy a ver Voy a leer a Coelho para <risa> <risa> no, pero no te pongas eso, también eso, hay que leerlos para ser sí, pues, como, oh, caramba, nunca <risa> más. <risa> oh, caramba. <risa> ¿Son los libros físicos o ebooks libros Libro físico. físico. El olor del libro. El olor del papel es algo el increíble. El el papel, sí. el sentirlo, Quedarte dormido leyendo y que te peguen la cara la es maravilloso. Auspices. Somos super tío es que sí. es guardarle una flor ¿verdad? Somos súper jóvenes es Guardarle una hoja usar, usar de marca página algo importante Tiene una flor ¿verdad? Tiene una flor. Sí. Tiene, una flor sí. tiene flores en todos los libros Yo he encontrado sí. flores y una y he guardado como en, en dos libros pero, pero que nunca me volví a tomar Esquelas también Esquelas cariño, sí, sí. perfumadas Esta fue una hermosa sección de ¿Qué prefieres con mesa gráfica? gran debate. ¿no? Vale. <risa> un gran debate literario y pueden dejar sus comentarios respecto al video aquí abajo. Pueden dejar una flor. ¿no? Pueden dejar una flor. Sí, Fabián, allá abajo están los comentarios. Búscala, búscala. Sí. Ya, y eh, no sé, una ¿no? vez quieren que sigamos haciendo videos así absurdos. Quizás preguntas para que no opinemos lo mismo. Sí. Estaría bueno. Back, back. Gracias. No, no, no, se no, no, suscríbanse. suscríbanse. Oh so. caramba. Oh so. caramba. Oh so. caramba. caramba. <risa>